Hace seis años, mi hijo fue ejecutado por militares mientras estaba retenido ilegalmente en el cuartel militar. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de mi hijo.